L! Usaremos hielo, hielo. ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará. Ahora una banda, banda, banda. Te beso en la frente. ¿Eso te ayudó? ¡Sí, papá! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me corté el dedo.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 un cuadrado soy yo Soy un círculo Yo de diamantes mamá te va a comprar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 hay que enjuagar alabar, Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Bañarse es genial Tú sabes que es así <risa> <risa> Eso fue divertido, ¿no crees? <risa>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 Y así nada más, un tallo creció, tan alto que el cielo tocó. ¡Guau! ¡Wow! FIFA el tallo creció y el sol tocó. FIFA, Fidelito, voy a escalar, quiero diversión.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 la voz empezó a correr Jack era muy famoso ¡Todos querían hablar con él! FIFA, Fum, Fum Jack es un E a su madre salvo FIFA, Fidelito su ¡Pastel y pastel leche y para todos! ¡Jum, Jum, yum, yum!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 Dos juntos formamos una familia feliz. ¿Te gustó, Dewey? Igual que tú, yo y Holly, siempre nos ayudaremos entre todos. <risa> <risa>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 Miedo. Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? <risa> y el lobo se fue y nunca más regresó.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 ¿Quién? Ya soy mayor para uno de tus juguetes, Dewey. ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes?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 Lluvia, vete ya, otro día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 En el lodo, por favor. Cuatro cerditos brincan en el lodo. Uno se cayó y con el piso se golpeó. Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó. No más brincos en el lodo, por favor.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 Un zapato y el otro no, Dil, Dil, Dumpling, hijo John.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 ¿Puedo comer un? No, ¿puedo comer un? No ¿Puedo comer un? No ¿Puedo comer un? No, no, no, no Mamá, Chom, chom chom Danos ya Yom, yom, yum Mamá, ma. Chom, chom chom danos ya, yum, yom, yum, yum. Yum, yum, yum. Me despertaste y me duchaste, fui a la escuela por horas y horas, subí al autobús. Y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 Salió el sol y se secó la lluvia Y witsi witsi araña otra vez subió Poli tiene una muñeca que está muy enferma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 Descansa que mañana muy temprano volveré Azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú Muy especial esa eres tú Solo di, sí, sí, solo di